Hola amigos de acá en acción Bienvenidos a un nuevo video Hoy les traemos a una invitada especial Y queremos hacer una colaboración Con una amiga panameña Que influencer también Así que con nada más y nada menos Tenemos aquí a Lucía Bienvenida Lucía, ¿cómo estás? Oye, bienvenida acá en acción Hoy te traemos una invitación Muy especial, a ver qué te parece La invitación ¿Qué Está. Nos acompaña claro que sí vamos <risa> bueno vamos a ver el reto que traemos en el día de hoy Mira, Lucía, ella es youtuber también. Cuéntanos un poquito de tu canal. Bueno, en mi canal pueden ver mucho más de K-pop y K-dramas a partir de ahora. Así que también estoy planeando tener otra cuenta en Instagram que se llama TV 2021 Así que vayan y síganla, donde también voy a estar compartiendo con ustedes noticias, muchas cosas de K-pop, K-dramas y todo lo que tenga que ver con Corea del Sur. Así que pendientes. Y sí, Lucía también es parte de K-Influencer, bueno las dos estamos en K-Influencer y este videito es especialmente para los amigos de K-Influencer y todos los que nos siguen en nuestro canal. Hoy es una colaboración especial y por eso mismo, como ya está en boga el tema del juego del calamar, se me ocurrió invitar a Lucía a jugar uno de estos juegos y conseguimos las famosas galletas de Dalgona. Así que hoy vamos a hacer un pequeño reto, a ver si la pasamos. Y a ver quién, si hubiera estado en la película, quién de las dos sobrevive. Sí, acompañando. Bueno, Lucía, tenemos cinco opciones para que escojas una. Este es el del paragüita. Circulito. El corazón, una estrella. Y esto es un trébol. Ahora vamos a poner a Lucía que escoja, en esta vuelta sí vamos a hacerlo un poquito más para que no haya manera de perder, pero para que tú puedas escoger cuál es tu favorita de las que traímos de opciones, a ver, ¿cuál escoges? Bueno, escojo el corazón Corazón está. Corazón Suerte Lucía Y bueno, yo voy a agarrar, es que en verdad me gusta el de la, el paraguas pero yo no creo que lo pueda, así que voy por este, vamos por el, el sí. trevo, para ver si se me hace más fácil. Este se supone que es para poder eh, con la saliva ir aflojándolo. Yo no sé si eso va en verdad a funcionar. funcionar. La otra es el lighter, pero no, no, hay lighter aquí. no fumamos. Así que... <risa> Dale, Lucía. Barra. De, de, de, de ¿Cuánto empezaste el canal? Hace aproximadamente hace unos meses vamos a ponerlo, hace pues, unos meses con el, que, con el tema de qué influencia empezaste chicos pues decepcioné lo siento en la película se ve tan fácil pero no no mm, lo es sí. bueno ya vimos que ya perdí pero fue un pedacito nada más creo que bueno, un gran pedazo <risa> vamos, vamos a ver para que <risa> <risa> <Enseñalo>, enséñalo, <risa> enséñalo ya no. El, el corazón roto. Bueno, te lo saqué como yo esperaba. Creo que te faltó meterle un poquito más de saliva. No, así como hizo el, el, el de la película. El de la película, sí. ¿Y qué te pareció la película? Está la muy te... buena, sí. Bueno, película no. Mira que yo le digo película. Es una serie. Crees que parece tan película, sí. ¿verdad? Y bueno, la no serie. Has visto la recomendamos Recomendadísima. Bueno, yo voy a hacer el intento a ver si yo puedo con la galleta. A ver. Uy, pero es que este palito yo creo que no. Es que este palito no, yo creo que necesito una aguja. Sí, el. No Salía una aguja, no un palito de dientes. Eso así no. Esto sale como a caramelo. Pero qué va a hacer, me di muy duro, no, qué raro, no, no, no, no, no fe bueno, Por lo menos está rico, no morimos No morimos, los la que sí vamos a morir pronto. Ni siquiera los del de de elenco pudieron Con estas galletas No sé si llegaste a ver ese video de Netflix Que los hicieron el reto Y les fueron entrevistando Sí, en YouTube. Y entonces, qué va Ellos tampoco pudieron tampoco. En la serie porque lo están grabando. Lo que hacen las películas y mm. toda la realidad que tú te puedes imaginar, pero en verdad no. no. Uh -huh. Así que bueno. Lastimosamente no pasamos el reto. No, no la pasamos. Astimosamente. <risa> <risa> Está rica. Uh -huh. de caramelo un poco ¿Verdad? pero creo que es porque como se hace así no es una puede ser eso primera vez que probé esto aquí en panamá eh, muy poco lo venden conseguimos un local que después les vamos a enseñar la foto de donde lo pueden ver para, para ir a comprarlo si quieren y se alcanzan al tiempo porque creo que era solamente en este mes de octubre. Y si el video sale antes, bueno, bienvenido para que vayan al, al local de una dulcería aquí en Panamá. Por ahora solamente ese es el único lugar aquí en Panamá que uno puede conseguirlo. Me vinimos a otro lugar más tranquilo porque el espacio era pequeño y no pudimos grabar ahí, así que bueno, lastimosamente no pudimos estar con la dueña. De mi nombre se puede encontrar como el ciclo judicial en redes en mi canal de YouTube y también en todas mis redes que van a estar abajo en la cajita de información para que vayan y me sigan. Y también acá en acción no se deben de suscribir, darle like, compartir y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.